a eso de las 10 y media de la mañana. O Entonces sea, tú dices que el niño te dice que otro niño lo Sí, el niño me dice que el otro agarró, lo subió y lo lanzó sí. para abajo. ¿A qué tú crees que se debe esto? Entonces, ¿Se debió hacer esto? Bueno, fue, fue hora de, de recreo, pero tenían que estar ahí che, vigilándolo porque es chiquito, tiene 5 años. Supuestamente, la profesora de niño me dice que.